que hablamos más alto. Eh, bueno, eh, efectivamente, yo no soy una persona que defienda un sistema de entreno. Siempre defiendo el conocimiento eh, y lo que es eh, apto o efectivo para el objetivo. Eh, has explicado que en varios seminarios, efectivamente, hago hincapié en un sistema de los que tanto utilizo, eh, como Hacer hincapié en el tiempo bajo tensión para poder tener un reclutamiento máximo de todas las fibras musculares y aplicar un poco de velocidad en la concéntrica. Efectivamente, eso es una ley física, la línea de la, la, ley de, la segunda ley de Newton: fuerza por velocidad es igual a masa, eh, para poder reclutar mayormente las fibras tipo 2 en la concéntrica. Efectivamente, no es la única variante igualmente puedo llegar a la, máxima, a la máxima síntesis proteica con otras variantes es decir con un movimiento ultra lento en el que voy a tener más tiempo bajo tensión y al final igualmente se van a acabar reclutando aquí juega un poquito los porcentajes de rm o sea yo puedo llegar al mismo al, al mismo estímulo con un 30% de una rm en series gigantes que ...al 80% de un RM con otro sistema... ...es decir... ...no hay un sistema mejor o peor... ...al final todos te llevan al resultado... ...y yo durante toda mi carrera... ...incluido cuando Milos me preparó... ...utilicé la serie gigante... ...yo partidariamente creo que... Eh, las serie gigantes, drop sets ...o en general tener más tiempo bajo tensión... ...es uno de los grandes cambios... Eh, ...en los físicos, en la era de los 90 hacia arriba porque han permitido tener una mayor flexibilidad metabólica. Por lo tanto, si tenemos una sinergia junto a la nutrición, esto hace que, de parte de la hipertrofia sarcoplásmica, el músculo sea capaz de llenarse más, tener más redondez y mayor densidad. En los años 60-70, eh, solo había un reclutamiento específico de las fibras tipo 2. Era pesado y pesado. A día de hoy, de los 90 hacia arriba, se tiene... ...más repercusión en el entrenamiento o más énfasis en reclutar todas las fibras musculares. Repito, y esto se consigue con tiempo bajo tensión, que puedes hacerlo bien utilizando tiempos en la excéntrica y concéntrica... ...o cualquiera de los cuatro puntos que ha comentado Milos, o bien con un alto volumen de entrenamiento... ...que al final reclutas todas las fibras musculares. Solo tienes que ver cómo después de una serie gigante de piernas no eres capaz de mantenerte en pie... ...te caes, porque ha habido un reclutamiento al 100% de las fibras musculares... ...y sin duda, desde mi punto de vista, es uno de los sistemas rey, por llamarlo así... Eh, ...en el que previene totalmente una lesión deportiva... ...que puede ser el final de tu carrera deportiva. Eh, sobre la, la ponencia de la ciencia, sobre el aspecto de que eh, crear un pico de insulina residual... ...no es capaz de eh, eh, revertir la capacidad catabólica de, de un tiempo como es el entrenamiento... Eh, ...bueno, eh, quiero deciros que no existe la carrera de nutrición ni el grado superior de fitness and culturismo... ...existe la carrera de nutrición y puede hacer un curso, un curso sobre nutrición deportiva... ...pero no puede haber, no hay estudios específicos en culturistas pero sí en deportistas. Por lo tanto, la cosa cambia mucho. Y aquí es donde eh, ponentes como nosotros, eh, como de forma autodidáctica en la práctica, podemos eh, poner el, el ejemplo más práctico. Eh, segundo o tercero, no sé por dónde voy. Eh, si sí, el sistema de hiperemia, antes de empezar a entrenar, creamos... Eh, la suficiente insulina residual para que las hormonas contrarreguladoras de la glucosa no se opongan, no puede haber esa, eh, esa eh, decisión de la ciencia, eh, como has comentado, de que no funciona. Ahora, si sí, eh, ese pico de insulina residual lo empiezas a crear directamente desde que empiezas en el entreno, pero no antes, puede... ...puede, le puedo dar la razón a la ciencia... ...de que hormonas, cata, hormonas catabólicas o las propias catecolaminas... ...que se segregan durante el entrenamiento... ...como son la adrenalina, la y el cortisol... ...se pueden oponer a la insulina y pueden ganar esa batalla... ...por eso, como bien ha explicado Milos... ...es antes del entrenamiento... ...cuando tenemos que empezar a beber... ...esos nutrientes cargados de suplementos... ...con el porcentaje adecuado de glucosa... ...para que esa insulina residual, el páncreas... ...empiece a segregarse... ¿Eh? Eh, impida eh, la degradación propia eh, del entrenamiento. Porque al final, esto yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo con Milos en muchas cosas, pero creo que nadie puede estar eh, desacuerdo en el mayor hallazgo en el culturismo y el fitness de la mano de Milos, como es el sistema de hiperemia. Prácticamente creando un pico de insulina durante el entrenamiento de forma escalonada, a sorbos pequeños, esa insulina va a impedir que el exceso de catabolismo, eh, digamos en una balanza, se revierta en contra del anabolismo. He intentado ser no muy técnico, pero bueno, creo que me habéis entendido. Prácticamente eso que dice Raúl, me tocó leerlo en un estudio, después me, en la ciencia es cambiar, va cambiando, va cambiando, va cambiando, y va haciendo esas contextualizaciones, y a veces eso que antes era incorrecto, ahora es correcto, y, y, pero la, lo mejor es analizar a la persona e individualizar el concepto, porque tú dices, la ciencia dice esto, y eso que dice Raúl, lo, lo, también lo leí, lo leí como una cuestión de un artículo de ciencia. Entonces es, es bastante cambiante y no se pueden utilizar términos con verdades absolutas, sí, sino como términos que están abiertos a la cuestión de que se puede estar modificando esto con el paso del tiempo. ...además, no decimos que ese artículo o eh, parte de la ciencia diga, o sea, que no es, que no es correcto... ...es correcto, porque se ha hecho una, un estudio eh, con unos atletas... Eh, ...no dice si son culturistas o no, ni la masa muscular que tiene... ...ni tampoco dice la cantidad de insulina residual que se ha creado durante ese entrenamiento... ...porque si hago el estudio con 30 o 40 gramos de carbohidratos por hora de entrenamiento puede que la, eh, se revierte ese estado anabólico, tal como dice el, el, el artículo, la ciencia, de no, eh, de no, re, de no revertir ¿no? ese estado catabólico. Pero si lo hacemos bien, eh, tal como el, el maestro Milo está eh, explicando, con una cantidad, bueno, creo que ahora lo, lo dirá, yo creo que no se produce ese efecto negativo. Por lo tanto, yo creo que aún no podemos... Eh, eh, inclinarnos demasiado eh, con la ciencia porque no hay suficientes estudios relacionados con físico-culturistas o deportistas de hipertrofia.